Ya habla, está... Aquí estamos con Martincillo Y Héctor está en, la... en nuestros corazones. En nuestro corazón. Entonces, ya no estar va a estar representado por esta carta. Pues exactamente. Ahí va a estar Héctor. Es? Esta carta. ¿Cuál es, cuál es, cuál es? Che, che, che, es chingas. Chingas. Bueno, bueno, se pueden dar cuenta porque el día que vamos a abrir, vamos a abrir los packs de superación. Y como ustedes bien saben, comprando uno de cada uno, te dan la carta profesional chingas. Este es mío y este es del Martincillo. Ya, así que eso va a abrir hoy día. ¿Qué traen estos packs? ambos te... traen lo mismo, o sea no traen lo mismo, pero traen 8 sobres y 2 cartas promocionales Exactamente, 8 sobres y 2 cartas promocionales En el caso del martincillo es el Arleguín siniestro y en el caso mío es Melmos, creo que se llama el Mago ¿Ya, ¿Cuál empezamos Martín? ¿Tuyo o mío? Eh, tuyo Ya, empezamos con el mío Vamos a hacer todo el tiempo, tiempo. Vamos a partir con el mío esto, bueno, aquí, está el, aquí está el pequeño Si se dan cuenta, lo tienen como, ahí tienen como un pequeño ¿no? Porque... coche ¿Un pequeño hoyo? Sí ah. Porque si sí. no, nos depuramos mucho. primero el lado, creo. Por ahí sí, le he visto que se también tenía un, un pequeño sí, agujerito. Ahí, sí. pues, loco que con tanto plástico y no aprenden. No hay... El plástico que está ahí, está frito. Si esto y esto, no sé, un no, no, no, no, papel, un no, papel. Se les quedó ahí. Bueno, aquí están las cartas promocionales: cuatro, cuatro sobres y las cartas promo. Vamos a primero esta, que es la que viene, los dos son lo mismo. El escaldero de la abundancia. Entonces vas a Puedes destruir este oro para buscar en tu casa castillo un oro y un oro sin habilidad y ponerse en tu mano. sí va sí. a buscar dos oros por si te sale uno. Uh -huh. Sí, bueno, me parece. Me parece o sea, ¿no? Destruye ese y saca dos. Dos oro, uno, uno con habilidad y uno sin habilidad. Ah, bueno. Y después. que Ahí está. en el mago. Ahí dice. Vamos a ver si se puede enfoca, enfoca, focus, focus ahí está cuando este aliado entra en juego, nombra un tipo de carta que no sea oro cuando un jugador juega la primera carta de ese tipo cada turno si todos los aliados de control hacen no arrastrote puedes pagar dos oros para anular no esa carta chun chun igual, si, sí, piola, para... sí, porque si aliado y cada vez que se juega un aliado en el primer aliado puedes pagar dos oros para... o pagar dos oros, carta. Tenéis que tener los oros, sí, pero si sí. los ocho sobres Vamos a ver si nos sale la legendaria. No, no, ¿No han salido ninguna todavía? Todavía no. no. no, no. no, no. Han salido fichas, mega reales, puntas reales, pero nunca legendarias. Y esa madre la habíamos visto hace rato. Eh, y. ¡Uh! Al tiro, mirá. Uh. Ya no sé si. No sé cómo van a entrar en estos packs. Dice. gemem el grande tu vez es turno puede lanzar una moneda. Si sale de cara, roba una carta. Si sale sello, pone un contador de tiempo en este oro. Luego si este oro tiene tres o más contadores de tiempo, sube la mano de su dueño. Uh -huh. uh -huh. Aldinage, sombra. 2-2, traición. Mientras este aliado está en juego. Los aliados, los aliados de reserva sombra que controles, pierden traición y ganan la fuerza. Ah, para que no te lo roben. Y ahí y está la chaya, la challa en general. Partió, bien. Espero que. De aquí no sabía que de... sobre de, de los. ¿Cuál era? No, el de estos, el del leóncito. De bueno, de de... también tengo otro del leóncito, Pero ayer andaba con mucha cueva. algo? No, no, pero. Andaba con cueva. En tu vida. En general. Mira una ficha al tiro, ah, una un ficha. terreal dice <risa> <risa> el terreal Forma reptil. A ver, voy a bajarte ahí un momento, voy a mostrar Macheta. esto. Que dice, solo puedes jugar el talismán y si solo le das control a una raza bestia Puedes jugar el talismán en respuesta a que tu oponente juega un talismán o utiliza una habilidad Cambia el objetivo de un talismán o habilidad a oponente, luego tu oponente paga dos cartas Oh, oh Para cambiar de objetivos Ahí, estas cosas encima El siguiente tesorio, tramo Es como va a convertir con el chirufe Porque con el chirufe todos ganan la traición y después con eso todos los tuyos pierden tradición entonces donde ¿no los pueden robar tú puedes robar todo ¿no se siente entendiste? <risa> estoy procesándolo, estoy como cuando estoy como... salen la computadora antigua así yeah. como que... Medjay, ya, ya no había salido, esto así que ya no había moldeado. Yo son las primeras que han no salido, El primer eh, inbox que no salido. Y con Chirupe todo queda en tradición, ¿cierto? Sí. Después de todas Lo de todos los. los Tiene los... como vacío. Puede ir algo, ¿no? Vamos al tercero nos quedan cinco. Este es el cuarto, perdón. Legendaria. O una, una ultra real. Yo me acuerdo que en estos packs, por ejemplo, por el Venus del Hijo del Sol, me compré dos packs y uno me salieron tres mega reales y otro me salieron dos ultra reales y una mega real. Tan, pero bueno. Y... Nada. Nada. Este ya lo llevo. Lo llevo, ¿Nos no salió como ocho veces ya. Sí, ya salió esta vez. Igual es bueno, Largo si regresa pues como, como vamos a, a destacar la, la roja de la del azul donde voy a meter más cartas no tengo idea tal vez me, me se muchas el día sí, el, el cartas sí. sí, sí. pero era por antiguo eh, de hay, de dominio hasta alguna, nos tuvo que tirar algunas de legado bótico. y bueno, no. modificar modificar ya, ya hemos este. visto sí ahí. también está el mazo eh, mira un unir las puertas Ahí para el que quiera robar cartas bajando oro. Sin tener esta tamar. Vamos, 6 minutos. Y le vamos a pedir 2 kills. Ya nos quedan todavía 8 sobres. O sea, 10 sobres. Ah, sí, eso. A ver qué viene aquí. Pasará, cuidado del Nilo. El Walin. Un oro. Madre ya la tenía yo. ¿eh? A esta altura, de no los sobres que he abierto no, no nos sorprenden, están repetidas <risa> ¿Cuántos hemos abierto de, de que me? Más que la chucha, no te preocupes. Hemos <risa> abierto 4 o 5 torneos. Hemos abierto un display. No puede ser ¿es que me ha salido solamente una mega real. Esto no puede ser. Ninguna legendaria. Está mal, está mal esto. Uff, uff. Uh, Ra supremo. Ra supremo. Este no ha salido. Solo puedo jugar el telemán de todos los aliados de control. de raza eterna. Salida del control recuperan su habilidad. Ah, porque este juego es aliados sin habilidad. Mire, mire. Y el último sobre del pack. De superación. Sin, sin, sin dudarlo los, los packs de superación de cada día a la. a la baja. A la baja. Lo, de repente salen una sola cosa premiada. Pero es que yo no sé, cómo harán como repartirán los sobres, como si habrán sobres cargados y los pondrán a propósito. O sí, será pu pu puro random. Mm, yo creo, no, en lo, por ejemplo en los productos especiales, mira. Uh salió una pura mega real. Me, ay, quiero, ay, ay. me quiero matar a este de la decía Estoy nada más que. Furioso. Ah, no, estoy. Estoy indignado con el. Con el que Se desfranan todas las cartas reales. Pues. Vamos a ver qué sale, King pues, mal, mal, mal, mal, mal, mal. Pésimo, pésimo. Como decía, yo me acordaba de los packs que me compré de Hijos del Sol. Uno me salieron 3 mega reales, otro me salieron 2 ultra reales y una mega real. Y ahora me sale. Una mega real. Y sería. Bueno hay una ficha, una once real, bueno, será y ahora lo yo ahora ya, ¿dónde está la modaguito? Ahí uno yo, ahí uno, ahí está los yo el... el dedo, ábrelo ya Corte por favor y bien, te... hay tres sobre ahí. Y sigo aquí. aquí están los dos cartas promocionales. Esta que estas cajas no vienen con el cosito para... No sé si vienen. ¿No? Tienes que hacerlo tú, creo. Ah, no, no, ah, ¿no? No, no viene. Mira. Esta, esta no viene con el. Sí, razón la zona, yo tampoco. Mira, qué loco. Que extraño. sí, creo que se aburrieron de eso. Era un buen te... detalle eso. Que tal vez se rompían. Que ahí se rompían paso estas cosas. Ya, este, esta es la que ya vimos ya. La de Martín, el Caldero de la abundancia Y esta es la Lámpago, barajo la carta que tiene un juego que no sea oro Listo Lámpago lo voy a jugar en cada, en cada inicio de... Al comienzo de cada fase, de cada fase. fase, eso mismo ¿De cualquiera? O sea, al principio de la recuperación al principio de la... Fase vigila, al principio de la fase de creación de ataque Al principio cualquiera, de De cualquier de cualquier turno le busqué pero al principio, o sea, antes de que el juego baje una carta Antes de que el juego declare ataque, tienes que decir ya, con eso! ¡Ah! Tienes que quitarle Me Te voy decir, declara ataque y tú lo bajas No, sí, antes sí voy a declarar ataque y ¡Ah! Está por ahí, lo dirá ahí, terrible, terrible guático así <risa> Mot, Motosierra loco así, pa Porque si no, perdiste Ya, vamos a ver lo, lo... Y... Oh. Ficha, ficha, ficha, ultra real, ultra real Ficha, esa no había salido a mí ¿Sí? Barca solar Mira las primeras cuatro cartas de Tomás Castillo Pon una en tu mano y ordena las demás en la parte inferior de Tomás Castillo ¿Sí? ¿Sí? No es mala, no es malo. Voy cartita Y ver La diferencia Para acelerar un poquito Te cuesta un oro No es malo Un oro no no, no un poco malo. Y ahora sí Ahora vamos con... Yiiiil... sí no había salido, ¿no? Y te lo va a cambiar al toque que me sirve a mí pues el gilón no por turno, si todas las aliados que controla son de raza sacerdote y Purifica hasta dos cartas adjetivas de, de un cementerio, luego roba una carta Sí, sí entonces son las cartas que necesito a mí, bueno. A ti, mira, en, no todo caso, a misma, en todo caso, en todo caso, mira entonces si Ustedes cachan bien como aquí tiene como una... Como un cambio de, no sé... ¿verdad? Está ¿Cómo? como más, más clara esa parte de ahí Está como más clara la carta. Ah, sí. ¿Será fallado? ¿Será así? No creo que sea así. Voy a atajar con, que es un. bárbaro. Entonces, gira es por turno, pues el objetivo de raza de la obra, una de las fuerzas, te la va a asignar por cada oro que controles. Es como el sacerdote el, el que tengo yo, pero con los coros que controles. Mm. El otro es por lo. por, por lo aliado en, el, aliado en el destierro. A ver qué sale aquí. Eterno. Y. Un oro. Mua, mua, mua. Mira un dragón 3-3. Dice Nege kau. kau. Una vez por turno, cuando un oro entre en juego bajo tu control, si todos los aliados controlan de raza dragón el aliado oponente objetivo de coste 2 o menos pierde su habilidad. Luego destierra ese aliado. ¿Mm? Así como para, si, si no puede ser desterrado, pierde la habilidad. Cagaste. Y después lo destierra. Ahí está, el tiro en las puertas. Ah, oh, bueno. Sí, pues, por eso. Ahí, ahí. <risa> bueno, bueno. Esa es la mano. pierde la idea para, para que pueda ser desterrado y después se desterra. <risa> no sirve nada que este... uh, no puedo esterrarlo porque no puedo esterrarlo. Es como... Entonces ahí hace la pega dos veces. Asegura la pega. Asegura la pega, exactamente. Le hago verde de la idea. <risa> y después de este El leoncito. Y... Fuego por... blanco Fuego blanco, esto ya lo ya Solo lo digo va, Solo puedes jugar al talismán si tú lo se le va a raza Bárbaro Cuando juegas el talismán paga cualquier cantidad de oro Suponiendo que te gusta una carta por cada hora pagada de esta manera Para destruir a la gente En la guerra talismana <risa> Así es. Y que lo juegan en guerra talismana Pagar 6 euros y pegar 6 que el, oro, Spararse, pecarlo, el, y seis. Y el así Si aseguráis que lo matéis, si es que no Falta un poquito así. Lo matáis de una. ¡Ya! ¡Vamos! ¡Legendaria! El PNG. Uh, creo que hay algo. Y. Duat. Porta mega real. mi errante, ese en... entra en juego control de tu oponente. O sea, se lo pasaría al tiro lo bueno. Mientras ese totem esté en juego los aliados que controles pierden su raza. Entonces gira puede destruir dos aliados que controles para que tu oponente gane el control de ese totem. Es para dejarlo. Para obligarlo a. ¿Sí? a votar a aliados para que recuperen la raza porque este Kiemer se juega harto contra raciales modificar creo que lo vimos en el mazo si, sí, cada jugador elige un aliado de cementerio y lo pone en juego bajo control si sí, también es el que viene en el mazo ah, Eterno de Kemet. Eterno de Kiemer le pone de roca espada diamante ups oh, no. Narmer Creo que sí con ahora. Inf Inter. intel Intel, ahí está el Intel. Intel y 7, ya. Conquista, mientras te aleado este juego, tu con conquista no pueden ser anulados. Ahí no sé si el aliado con contador de conquista o con la palabra conquista. Ahí no, ahí no sé, no sé. Mientras esta aliado en juego, tu con conquista. Con conquista. Creo que sea los que dicen conquista cualquier. Yo también creo que igual si ya muy roto si me toca el oleado con conquista. Más encima. Si le ponía el contador de conquista, roba una carta y más encima. No, Está muy roto este juego, <risa> pero no tan roto como el de mi bloque. Ah, ¿Por qué están complicados los horos? ¿O estoy muy la buena hora? Puede ser los dos. Qué una combinación de ambas cosas. Ambas dos. Ya, pirámides no es granadas. Estoy deprimido porque no sale nada bueno en el. Zoek. So el tutu. Mira, mira, mm -hmm. mira, tu, tu a sale buena. Anubis de input, en central, ancestral, perdón. Encentral, central en enterrante y bloqueable. Cuando esta aliado entra en juego y se juega su coste, puedes jugar el aliado objetivo de tu cementerio sin pagar su coste. Al momento de señal, puedes enterrar dos aliados de controles para jugar el aliado objetivo de un cementerio sin pagar su coste. Está buena, está buena. Este le salió en manos en el cartón por cartón. ¿Sí? Sí. Qué raja, A mí me salió otro trecho. Ayterkefri, que tira, me ha visto ya. Y ahora si salen legendario pues, ¿sí? legendarios te ¿Este ya hay adultos reales, pues si el sobre legendario viene cargado Este cargado aquí, Mira, aquí está, aquí este era es el bueno, ¿eh? Ese, este, este es el penca Ese, este, este es el bueno, miren, compres compre este, compres este, ya Vamos acá, a ver qué pasa El último sobre ya destruí el sobre, ya Con lo picado que, que estoy Legendaria, ¿no? Sí, puede sí, ser, si ¿Sí, sí, es finge Legendaria, Razor, Eterno, Sequer, Uuuuu, uh, no, no. no, oro, oro, Ureus. Y después viene K, que no te sirve porque es para aliado retador. O sea, guerrero. Solo puedo jugar este limón y todos los de control son de raza guerrero. O sea, los aliados de controles ganan retador hasta la fase final. Y se acaba. Exactamente, ahí se acabó todo. Bueno, tenemos un pack se le ve bien bueno, otro pack se le ve con el pico. Es que no voy a decir la cosa, vamos a hacer el recuento del de, de Martín porque el que vale la pena, el que vale la pena recuentear. Eh, fuego blanco, miren Ahí está el Intel, Intel i7. K ah. la barca, el Voy a modificar el Fuego Blanco, el NGEP CAU. Tajarco. Ficha, la ficha. El chingas, eh, chingas. El chingas que... El Alequín Siniestro. El candela de oh. la Abundancia. La Nefertiti El Duat. Y el Anubis. De imposible. Y a mí que me salió... Pura basura. <risa> Ahí está. Ya. Bueno, cabrón. Eso fue todo por ahora. Nos vimos. Chao, chao. Que estén bien. Y... y compren más. Que le que... Ya, yeah. así que chao chao.